Llego a Floris esta feira en un avión de aerolíneas. Me voy pa' acá, vieras en la casa de una argentina. Me rompo el culo el año entero pa' tener alguna plata, pa' salir de vacaciones. El calor casi me mata, comen todos los verones. Quiero ir a refrescarme y por acá no hay rincones. Me gusta el Brasil, guaraná y piriña, me gusta el Brasil, las muchachas, las gachinas. me gusta el Brasil, los pescados, los camarones, lo que solo no me gusta es que los brasileros son venta campeones. Paso la mañana entera en la playa con mucho sol, toca música ranchera y mis hermanos juegan el fútbol. Tantas pinas coladas, choclo, mate y choripán Pido otra caipirinha, tomo todo con afán Y por la noche una aspirina y todavía un pan Abrazado en la latrina Me gusta el Brasil, guaraná y caipirinha Me gusta el Brasil, las muchachas, las gachitas. Me gusta el Brasil, los pescados, los camarones Lo que solo no me gusta es que los brasileros son pentacampeones Y nosotros ya somos tri, falta más dos copas Mozo, por favor, pone un vinito